En el video del día de hoy, traduciré el nombre De mods de Minecraft, el resultado será Creado y se implementará dentro del juego ¿Quieres ver los mods más locos que he creado? No olvides suscribirte, dejar tu like Y comentar qué mod te gustaría ver Y sin más que decir, ¡VAMOS CON EL VIDEO! Comenzaremos traduciendo la momia A ver, lo voy a traducir a 100 idiomas posibles Eh, ok, el resultado nos da Vale, nos dio velocidad azul Creo que tengo el personaje perfecto Vamos a crearlo, para crear la velocidad azul Voy a crear a Sony Ya que Sony es azul y corremos mucho, primero lo pintaré todo de azul. Luego le separaré un poco las patas Para que no estén tan juntas, después le pinté Los zapatos, su estómago y su carita Pero vino la parte más difícil y es Hacerle las púas, me tomó mucho tiempo Realizarlas pero lo logré, y así quedó nuestro Sony, vamos a probarlo, vale Ok, vamos a comprobar La momia, aquí tengo el huevo Generador de la momia, vamos a ver Vamos a comprobar cómo es, aquí está Y... Ok, vale Ok, creo que hice... <ríe> lo hice al revés, loco, parece que estuviera corriendo hacia atrás, loco Pero mira qué línea se ve, qué bonito oh, No, no, no, está corriendo de para atrás el Sony Ah, no, pero está épico, está épico, me encanta, me encanta Mira, mira qué guapo, qué bonito A ver, si lo ves desde la perspectiva de aquí, parece que estuviera corriendo Eh, no, pero si lo ves desde aquí, parece que... <ríe> vale, si hace así, pues obviamente se ve que está al revés, pero... Uh, está bonito, está bonito Lo, El fallo es que nos quedó al revés Pero está todo bien, ¿eh? Me encanta, me encanta, qué bonito El siguiente bosque que voy a traducir será el gato Ahora vamos a ver qué resultado nos daría ¿Un gato? Ok, vamos a hacer un gas versión gato. Primero veremos en esta página si hay textura de gato. Boy, hay mucha textura de gas. Qué, qué, qué, genial, eh. Qué, qué guapo. Oh, mira, lo encontré. Es un gatito todo enojado y todo guatón. Ok, tomaré este. Ahora aquí en el modelo solo debo poner la textura que descargamos del gato. Y mira qué hermoso quedó. Un gatito súper guatón y súper enojado. Qué realista se ve. Ok, vamos a probarlo dentro del juego. Ok, ahora ya estamos en el nether. Vamos a comprobar el gas. Vamos a ver qué tal se nos ve el gas gato. Ok. Vamos a comprarlo en 3, 2, 1. Ahí está. Ok. okay. Oh, vale, me, me, me salió y me salió el trasero. Oh, pero mira qué guapo, qué bonito. es muy realista. Qué genial, qué genial. A ver, yo quiero que me tire jueguito. A ver, ¿cómo tira su cosa? Ahí está. Toma, toma, sucio. No. Bro, desde un golpe. De un golpe de roteo al Michi malvado No, soy un genio probazo de todos los tiempos Ok, Reinita, ustedes lo que tienen que hacer también es Calificar cada uno de los mods Calificarlos, por ejemplo, este, ¿qué calificación le dan? Eh, yo le doy un 10 de 10 porque está tierno Excepto por la boquita Pero está muy tierno, eh, me encanta, me encanta Continuamos con el próximo mod y será el enderman Vamos a ver qué nos da eh, dice malvado Ok, malvado. ¿Qué será alto y malvado? Estaría Huggy Wuggy, un Slenderman. Vamos a hacer Huggy Wuggy. Ok, para ello vamos a buscar en la anterior página un modelo de Huggy Wuggy. Ok, veo que este modelo es el que más se repite, el que más le gusta a la gente. Voy a utilizarlo. Ahora solo debemos poner la textura que descargamos de Huggy Wuggy en el Enderman. Y así que nuestro Huggy Wuggy. Vamos a ver cómo se ve en el juego. Vale, ronitas, ahora nos encontramos aquí en esta zona para ver el Enderman Huggy Wuggy. Vamos a ver qué tal se ve a la una, a las dos y a las tres. Okay. ¿Qué? Hola, que tienen la cara. A ver. Ok, ok, ok. Tiene un fallo y es que los ojos de los Enderman están puestos de foul. Pero parece que estuviera sonrojado, eh. Está modo kawaii, me encanta. A ver, a ver ¿y cómo atacarán? Se le ve la cara ahí a la. ¡A la máquina! ¡What the fuck! A ver, a ver, a ver. Un sitio, un sitio bajito, un sitio bajito. No, aquí me mata, aquí me mata. Me va a matar, me va a matar el asqueroso, se me va a matar en el se me va a matar, va a matar Corre, corre, corre, Capri. Aquí. Vale. Se, se ve la cara super terrorífica. No me pueden atacar. Pero mira qué guapo la cara, loco. Se ve genial. Ay, no me mates. No me mates, eh. No me mates. Ok, ya saben, ranitas. Calificación para el Enderman. Ustedes. A mí, a mí me encanta, ¿eh? Es que se le ve los ojos. Los ¿No ojos parecen que son rojaditos Y está genial, me encanta Ahora vamos a traducir al Ender Dragon Vamos a ver qué nos da Este, lagartija voladora hmm, Lagartija voladora Creo que tengo una idea, hagamos a Cherlon. lo primero será pintar el modelo Como el dragón de Cherlon. aquí vamos a Modificar un poco su cuerpo, vamos a adelgazarlo Un poquitico porque está todo gordito Luego le vamos a alargar los cuernos Porque Cherlon tiene cuernos largos Parece los cuernos que te puso ella Ahora le voy a añadir su bigote y lo Voy a colorear Por último le vamos a agregar las patitas Los ojos Y bueno Le eliminamos las alas Y bueno así quedó nuestro Cherlon. Espera no falle De paso modifiqué los cristales de len Y los convertí en esfera de dragón eh, Se ve un poco como un dado Pero da igual Bueno ahorita ahora estamos en el N en el finito Vamos a comprobar el dragón cherlón. ¿Qué tal se ve? Ok, ya vimos los Jugiugis. Van a ver un chingo de Jugiugis. Pero vamos a reaccionar al dragón. Espero esté genial y no tenga fallos. Acá están los Jugiugis. Y el dragón no está. ¡Oh! ¡Qué guapo! cherlón! A ver, a ver. Se ve genial, eh. ¿Qué le pasan las piernas? ¿En las patitas? Tiene problemitas, eh, tiene problemitas. Vale, aparecen las texturitas de las patas. No le cargaron muy bien. Pero el cherlón está genial. ¡Y a ver la de dragón! ¡Mira qué guapo! A ver, parece inundado, parece un trozo de queso, pero está genial ¡Mira qué guapo! A ver, vamos a derrotarlo, vamos a derrotarlo Ok, ranitas, ahora vamos a destruir a este muñeño asqueroso Ven para acá, ven para acá, ven para acá, charlón. ¡Cúmpleme mi deseo, si no serás destruido, papu! Vamos, Hasta vamos la próxima. Se me fue Ok, el siguiente bot será el golete de hierro Traducimos y nos da como resultado, bebé mamado Ok, bebé mamado mm, A ver, bebé mamado, bebé mamado Ok, vamos a realizar eh, un bebé Sería poco yo vamos a realizar a poco yo Y lo hace un mamadísimo Vale, para comenzar pintaremos la ropa y la cara El siguiente paso será reducir el tamaño del golem Ya que poco yo es pequeño y es un bebé Ok, vamos a empezar reduciéndole las piernas Sus brazos y su cuerpo Ahora le vamos a pintar la cara y sus manos Y por último le vamos a realizar las colitas de su sombrerito y la nariz, y así yo, nuestro pequeño Poco Yo mamado. Vamos a comprobar cómo revienta este pequeñito. ¡qué okay, reñitas Ahora vamos a ver el Golem Poco Yo o el Poco en Golem. Lo primero que tenemos que hacer es crearlo. A ver, vamos a colocar aquí: 3, 3, aquí. Y es momento de reaccionar. Como se ve, Poco Yo en versión Golem y mamadísimo. Ok, vamos a reaccionarlo en 3, 2, 1. ¡Está! ¡Mira qué bonito! ¡Está pequeño y guatón! Pero, ¿Pero porque la cabeza? La cabeza está un poco rara, ¿eh? Está, está genial, está bonito, ¡me encanta! Ok, le colocamos aquí momias eh, ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, está mamadísimo, loco! Dios, golpe, se los, se los tina! ¡Mira, mira! Ahí está, y se subió el treponzo ¡Oh, qué guapo! Así está poco yo después de dejar la TV ¡Míralo, mira, mira qué guapo! ¡Mira, mira cómo camina! Nah, hombre, como todo musculoso, eh Me encanta, me encanta este poco yo Así que ranitas, califiquen a hace poco yo Mira, es más pequeño que yo, eh Está bonito, me encanta La cuestión es que se le torce el cuello, pero está genial Califíquenlo, por favor Ya, para finalizar, traduciremos el Wither ¿Qué nos da ajolote? Ok, vamos a hacer un Wither ajolote eh, Vamos a ver de nuevo en esta página si hay modelitos Ok, oh, mira, hay un ajolote Vale, vale, vamos a utilizar este modelo Y hacemos lo mismo que hicimos con el Hugi Hugi. Vamos a colocar la textura descargada en el Wither Y bueno, así nos quedaría nuestro Wither ajolote Mira qué bonito, ay, qué tiernos Ahora vamos a ver cómo destruye todo Ok, ranitas. Vamos ahora a comprobar cómo se ve el ajolote Wither Primero vamos a poner aquí esto Vamos a crearlo en la villa A ver, vamos a colocarlo aquí Espérate, primero que nada quiero tener todos los mobs Ok, ya tengo los ítems de los mobs Así que vamos a crear esto Y mira qué guapo, qué bonito ¡Hola! Qué, qué, qué guatón, qué hermoso A ver cómo revienta Quiero ver cómo revienta Se está recargando, se está recargando a ver, hostia, como revienta. Ok, ahora está reventando el, el ajolote eh. A ver, vamos a ponerle. No quiero poner golems, quiero poner varios, varias tripulación de Poco Jaws. Ok, ya tengo aquí un ejército, vamos a ponerlos aquí. Vamos aquí, Poco Jaws, al ataque a defender a... Uh, No puede defender. Bueno, pues vamos a ponerle ahora Endermans y Sonys Mira qué guapo. Yo creo que esto es el mob de los, de los mobs azules, ¿no? O sea, todo, todo, todos son azules. La, la traducción nos dio Un <ríe> azul, eh, mira, mira, mira, mira Qué guapo, mira cómo defienden la villa nada es que está súper cheto los yo Están geniales, nadie lo puede rotar Mira qué guapo ese, el gato, guys Es que está genial Y el Wither, el Wither se fue Está por allá destruyendo cosas, no sé en dónde Pero qué hermoso Así que ranita, en qué mod Les encantó y denme una calificación Porque a mí me fascinó El yo ¡Qué guapo! ¡Ay, el Cherlón también está genial! ¡El Cherlón está maravilloso! Pero nada supera al poco yo mamado. Está genial, guapísimo. Mm, tengo una duda. ¿Qué pasaría si colocamos jugador y traducimos. ¿Qué? ¿Cómo que chicas? ¡Espera! ¡No!